Buenos días, Ibrias Manguis. Estamos de promoción. Como sabéis, estamos inmersos en el rodaje de una superproducción, Star Coast. Star Coast. Tenemos que daros una noticia. No sé si os habéis enterado por Twitter o por algún lado, pero José Mota está en el hospital. Está bien, se pondrá bien. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo. De hecho, este vídeo es para apoyarlo, darle muchos likes y muchos. Ya no hará nunca más guiones para nosotros. A partir de ahora hemos asumido esa, esa parte y él solo se dedicará a los cafés. Y para hablar de eso, tengo aquí al camarada Contertulio, co-guionista y coautor y co-protagonista de la saga Star Wars. Stapple ¿Qué tal, Contertulio? O sea pues que muy bien, muy bien, porque ya no es la chusta que hacíamos antes. El guión ha sido trazado arriba, ¿no? fuera de toda duda. Hecho desde el más puro corazón Y bueno, sí Ya estás colando tu merchandising personal, ¿eh? No has hablado Ni un minuto y ya estás colando tu merchandising personal Venga, va Te lo vendo! ¡Te lo vendo! Bueno Hablando de estoy la entonces, la verdad es que en Starcoast hemos afilado el punzón y hemos metido elementos de grandes sagas cinematográficas de ciencia ficción y de fantasía. Como por ejemplo nuestra amiga La Guarra de las Galaxias. ¡No la conozco! ¡Ya la conocerás! ¿Ah? <risa> hemos fundido el ceño, hemos trabajado. Desde aquí un gran abrazo a José Mota que se está recuperando en el hospital. Desde aquí darle nuestro más... Que te mejores, hermano, que te mejores rápidamente. Sin más dilatación cuéntanos, cuéntanos más de... de, de, de cuéntanos qué entresijos hay, qué personajes de diferentes sagas salen. ¿Salen vacas, en realidad? Salen vacas, salen vacas, salen... Salen? salen sables, salen... ¿salen tetas? Salen, no no salimos spoilers, os contaremos alguna cosilla. Nosotros dos somos los protagonistas, vamos a ir por la galaxia, repartiendo duro, dando muy duro. Hablan vacas. ¿Y con Tortulio irá vendiendo merchandising por la galaxia también? ¡Pero va, Campullo, ¿no? concéntrate. Bueno, y, y nada más, solo queríamos contaros qué ha pasado, porque es, es, supongo que todos estaréis preguntándoos cómo ha acabado en el Hospital José Mota, ¿no? Pues en, en el rodaje, José Mota estaba persiguiendo a, a un amigo, a decirle una cosa y tal, y, y se le cayó la puerta de Enterprise, en sí. Y, y nada. Entre todos intentamos socorrerle, de hecho yo, que soy el director, me, me hice un esquizo en la espalda intentando levantar la, la puerta pero no pude, pedimos a los bomberos que vinieran un este que te cagas, claro, además tardaban en venir porque les llamábamos y le decíamos a José Mota le ha caído la puerta de, de Enterprise encima y claro, se partían el culo, no nos creían ¿no? y bueno, al final los convencimos y vinieron se a pero tuvo 24 horas esperando la ambulancia, tenéis que darles muchos likes a este vídeo y así José Mota se mejorará antes. Yo ya estoy haciendo mi ritual, hermano. En el próximo vídeo tendremos como invitado especial a Padre de Pingu, que nos está ayudando con el rodaje. Él nos trae el café, ya que José Mota no puede. Y le estamos muy agradecidos porque tampoco cobra. Y hasta aquí el vídeo videoprograma. Vale, vale, entonces yo ah, me quito esta pinta de ¿no? las películas y todo lo demás. Todo es interesante. Buenos días. Punk. Espera. Buenos días, Ibidrek Mangis. No hagas ruido, cabrón. Buenos días. Un momento. Aprovecha que hay buena conexión ahora. No te. Pues tío, si estabas aquí partiéndome la caja, eso, eso. Un ah, gag. Va, va, va. ¿No querías gags? ¿Ya no. sí sí? sí ¿Carrillos? Sí. Toma chascaros, Muy gag, muy gag. ¿Y esto ya próximo? está? Esto ya próximo? está. Un momento. <risa>